comentaba Jesse donde, bueno, nos conocemos a través de las redes sociales, para hacer un poco el cuento corto, se presenta en mi oficina, con aquel aquella famosa cartulina. Habíamos hablado previamente, además habíamos hecho una, como una, una, una videollamada, yo me acuerdo que iban, iban dando, haciendo la videollamada y ya me contaba, ¿no? Es que tengo el negocio así, pero claro, pero no sé cómo escalarlo, porque entonces hago, ahora no para hacer reuniones uno a uno y entonces esto no es escalable y quiero, me encanta poder hacerlo en grupo, y, y siento que, que así no avanzo. Siento que no puedo avanzar. Y bueno, vente un día a la, a la oficina y lo, y, y lo hablamos a ver qué pasa. Entonces ya cuando se presenta con su con su cartulina blanca, escrita. ...por todos los lados... ...además me acuerdo perfectamente porque tenía... ...por arriba a la izquierda, Maldivas... ...aquí tengo, venga, el dibujito del vehículo... ...donde va a ir mi avatar de A a B... ...un batiburrillo de cosas y esto... ...pero nada claro... ...nada claro... ...y si tú no lo tienes claro... ...mucho menos... ...lo va a tener la persona que te compra... ...siempre que va... ...que, que te encuentres con alguien... ...que vaya a comprar... ...tu producto tu servicio... Tiene que tener las cosas claras. En el momento en que haya un nada, una sola parte que no le encaje, estás jodido. Y el mayor de los problemas es que esa persona no te lo va a decir. Muchas veces lo que ocurre es, hay objeciones que no se dicen. Que simplemente la persona se la guarda. Y si tú no eres capaz de sacársela, no te va a comprar. Entonces... Hoy vamos a ver, o oh, en esta clase, para mí es súper importante, el cómo Jessica facturó más de 30.000 euros en 7 días, pero eso no es lo importante de aquí, sino cómo pasó de estar perdida y sin una idea de negocio a crear el suyo. Eso transcurrió dos meses y medio. Dos meses y medio. Cuando ella trajo todo este batiburrillo de cosas, de este creo que es mi avatar, esta creo que puede ser mi Maldivas, esta creo... Era como todo muy general. ¿Qué pasa? Que si tú quieres competir en un mercado general, siempre vas a acabar perdiendo. ¿Por qué? Porque siempre vas a terminar compitiendo por precio. Y la batalla por precio es una batalla que está destinada a la pérdida. ¿Por qué? Porque siempre puede haber alguien que lo ponga más barato que tú. Entonces no puedes entrar a un mercado de... oye. Te también a enseñar a perder peso. Ya, pero es que hay 150.000, 850.000 personas más hablando sobre eso. ¿Cómo te vas a diferenciar? Con el precio. A ver, a ver quién lo hace más, más. Es una batalla que siempre pierdes. Entonces, Dani, ¿cómo hago para diferenciarme de la competencia y lograr ganar esa batalla? Siendo específico. Cuanto más profundo seas capaz de entrar en tu avatar, mayor es el problema que resolverás. Y a ti te van a pagar en función del problema que resuelvas. No es lo mismo que a mí me dura la cabeza y tú me vendas una pastillita para que me dura la cabeza. Que resulte que ese dolor de cabeza viene porque tengo una hernia discal y tú me cortes el problema de raíz. Son dos conceptos distintos. Uno es una simple pastilla y otro es una operación. Entonces, cuando Jessica vino, montón de cosas, montón de batiburrillos, ¿qué fue lo primero que le dije? Tenemos que conocer a tu avatar. Y el puñetero mayor error que ocurre siempre es creer que conoces a tu avatar. Creer que le conoces, porque nunca terminas de conocerlo. ¿Cuál es la única forma de conocer a tu avatar? Hablando con él. Tú puedes ver lo que dicen las redes sociales, tú puedes ver qué es lo que... Tú puedes ver todo eso. La única forma es hablando con él. ¿Cómo nosotros sacamos los dolores del avatar? A través de las historias de Instagram. ¿Qué te frena? ¿Qué te duele? ¿Y qué te da? Información. ¿Información para qué? Para poder redactar tu avatar. Para poder redactar tu Maldivas. Tu Maldivas. Lo potente de esto es que una vez que tienes avatar y Maldivas, la metodología es la misma. Es decir, el lanzamiento tipo call es el mismo. Solo tienes que replicarlo. Arriba, captas. Haces la captación. Oye, personitas, venir aquí... Aquí lo que hacemos es aumentar de nive el nivel de consciencia con el contenido. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que sí, sí saben que tienen un problema de pareja. En este caso, Jessie era un poco lo que, lo que íbamos, ¿no? El problema de pareja. Hay muchas personas que lo saben, pero hay otras que igual lo han dejado con su pareja y piensan que es algo normal. Que sentirme así es cuestión de tiempo. Que, que mis amigas me han dicho, tía, que esto es algo normal. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? No es normal. Es un problema. Y es un problema grave. ¿Cuánto tiempo más va a estar así? Y metíamos el dedo en la llaga. Y le hacíamos conscientes del problema. ¿Y todo esto cómo lo conseguíamos? A través del contenido. Contenido.